Sí, palabras mayores, ¿no? Sí, sí, sí así es. Se puso bien. las pilas en ¿eh? Nico. ¿Cómo estás? Shamir Álvarez, bien, gracias. buenos días, ¿cómo Buen estás? Buen día, ¿cómo está, gringo? Un placer estar con usted y con toda la gente que le acompaña. La pregunta del millón, ¿habrá fútbol o no habrá? Hoy a partir de las 2 de la tarde se reúne la dirigencia del fútbol boliviano en Cochabamba, Consejo de la División Profesional. Eh, ya algunos eh, personajes de la federación han manifestado que si no se puede jugar en Santa Cruz, se suspende toda la fecha. Y da la sensación que eso es lo que va a suceder, gringo. Se suspende la, la fecha, que es la 25. Que es la 25, es decir, con una idea de no dar ventaja en un futuro, es lo que plantea la federación, deciden, eh, es muy probable que hoy se suspenda la jornada. Plantean que eh, a partir del primero de noviembre van a comprimir, se van a jugar, a, se va a jugar 48 horas, cada 48 horas, y completar las seis fechas que les restan a este campeonato. Una locura, algo que ya ha sucedido, por ejemplo, el 2020, cuando hubo problemas también por el tema de la pandemia, y se tuvo que jugar casi toda una ronda en un mes. Igual, cada 48 horas. Veremos si eso se cristaliza gringo. Claro, eso en tanto y en cuanto eh, tú paro. digas el paro se mantiene, se levante el lunes, digamos, sí. o el martes. Porque ahí el miércoles tienes la fecha 26. ¿O cuándo se juega la 26? La fecha 26 se tendría que jugar entre semana. ¿Y qué sí. me cuentas? Es que ese es el ¿Y problema. si sigue el paro, ¿cómo van a ser? Ya no va a ser una fecha, van a ser dos. En, eso, en estos momentos están haciendo de pitonizos, ¿no? Pensando que en algún momento el paro se va a detener. Bueno, eso es seguro. Poder... Algún rato se va a detener. Claro, pero la no pre... saben cuándo. Ese es el punto. El... Por, eso, por eso te decía, Porque, alguien, ¿no? fíjate, si dura una semana el paro, si dura una semana, son tres fechas que va a afectar. Así es. La de mañana, la de entre semana y la del, del próximo fin de, fin de semana. De semana. Ese, exacto. ¿Y cómo haces para meter tres fechas? <ríe> Esa es la pregunta. Sí, eso es lo que van a tratar ¿eh? los eh, eh, encargados, en este caso, de la dirección de competiciones, eso es lo que plantean, ¿no? Uh -huh. De que en algún momento esto va a parar y seguramente van a tratar de comprimir en, en dos semanas todo lo que les resta a este campeonato y a ver si pueden concluir el torneo antes de que sea el 13 de noviembre o en todo caso extender hasta el 16 de Tal vez si existe la posibilidad y si es que la Comebol les permite mandar los nombres de los clasificados antes del 20 de noviembre. Todo un lío, ¿ah? ¿eh? Todo un lío. Porque el otro tema es el mundial, ¿no? Yo leí ayer que una de las hipótesis que se manejaba como una alternativa, ¿no? Una hipótesis, una alternativa que se manejaba para encontrar una solución al tema es que se le pida a la FIFA, o no sé si es a la confederación, bueno, al ente, sí, a la FIFA, que les, que les autorice continuar jugando el campeonato mientras se disputa el mundial, Sí, es una de las posibilidades pero eso está claro, la FIFA tiene una regla en ese sentido de que no hay ninguna una regla que yo nunca la he visto y nunca sí. la han mostrado no, eh, que no se juega nada mientras hay mundial. la verdad desconocemos, la federación indica que sí, que hay un circular que se emite a, todas las, a todos los miembros indicando que por favor no se dispute partidos y competencias durante el Mundial. Eso es lo que se dice, pero años atrás recordamos que, por ejemplo, en Brasil se jugaba tranquilo todos los, todos los campeonatos que tenían en las distintas categorías y no habría problema. ¿En, pero pleno, bueno, en pleno Mundial? En pleno Mundial. Ajá, ¿no? bueno. Eso sucedía, pero ahora dicen que la FIFA exige de que no se dispute ningún campeonato y se dé prioridad claro. al Mundial. Claro, Yo esta mañana hacía mi hipótesis respecto a ese tema y decía, imagínate, un partido de Bolivia lo puede quitar público a un partido de Brasil, de Argentina. Sería poner en riesgo la... ¿no? Sí, en efecto. entonces No, ¿dónde? estoy haciendo una ironía, está claro. ¿no? Y tú también lo has hecho al decir sí. que sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy día? Eh, vamos con lo, el complemento a la fecha 24. Ayer no pudo Aurora. Perdió frente a Universitario de Vinto. Podemos ver ya el partido que se juega en Cochabamba. Con muy poco público. No es nada... Eh, novedoso. Novedoso esto de que no exista gente en Cochabamba. y está El campo de juego ha mejorado bastante. Eso también hay que reconocerle... ¿Dónde jugaron? Al DDD. ...es en el estadio Félix Capriles, ah. ahí está el marco... ...solamente estuvo habilitado la preferencia y la curva norte... ...bueno, había no más gente, ¿no? Sí, 50 visto? bolivianos era la entrada, dos por uno... ...le parece algo... ...no, 25 sí. bolivianos cada 50 entrada... ...50 bolivianos, la preferencia... sí ...y 20 bolivianos, dos por uno la curva... ah ...estaba bien, eso está mejor, yo me voy a la curva... ¿Sí? ...aquí está la mano de Saracho, el defensor de Aurora... ...el árbitro va a señalar el punto penal... Y el encargado de marcar el primero del partido será Guayuata. A su ex equipo. Y va a ver en el festejo, bueno, no festeja, claro, no, obviamente, pues, respetando su pasado, vistiendo la casaca del equipo aurorista. Ahí está la mano, es evidente. Y el árbitro no duda en señalar penal y darle esta opción al equipo de Vinto de marcar el primero del partido. Ahí está el portero... Eh, rico que ya le cuento, gringo, va a tener una actuación, o al menos le va a dar el segundo gol, en un regalito también a Guaybata pero antes vamos a ver la buena definición del jugador de la casaca 21, que después se fue expulsado Guayuata, ¿no? Se fue expulsado, sí. así es ahí está la definición bien ejecutado el penal Guayuata, que la última vez que recuerdo pateó un penal, falló, ah, no pudo no pudo invocarla, ahora sí lo hace, ahí pide perdón, ¿no? sí, levanta, disculpas la mano, claro, hacia la hinchada de Aurora para disculparse de la anotación, claro, recordando de que estuvo bastante tiempo. Mire quién está ahí, el director de la Federación Boliviana de Fútbol, parte del comité ejecutivo. No sé si está como hincha, no sé si está como presidente. Bueno, ¿Quién es su señor? Jaime Cornejo. Pues el presidente Aurora. El presidente de Aurora y también parte del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol en dualidad de funciones, algo que siempre observamos, pero a los dirigentes no les interesa tanto. Uy, este es el regadito. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, le fue mal a Torrico, ¿eh? Que recordemos en el partido frente a Universitario de Sucre, también tuvo una equivocación. Ahora le vuelve a pasar. Pero este es pues un error gravísimo, ¿no? Gravísimo, no puede pasar esto. Bueno, puede pasar. En mi época decían, cómprate una sotana, le gritaban al sí. arquero, ¿no? Y se marca el segundo del partido y con esto fue suficiente para que el universitario luego aguante el partido, se quede con tres unidades, salga de la zona baja del descenso, bueno, está en el descenso indirecto, ¿no? Claro. Que también es, obviamente, complicado, pero al menos... A Tienes ahora, una chance, ¿no? Sí. Ahora, universitario de Sucre es el que está ahora abajo, ¿no? Está abajo, como último, en la tabla de posiciones, después de esta victoria del cuadro dirigido por Pablo Godoy, ex entrenador de All Red. Qué bien, Pablo, ¿no? Qué porcentaje de éxito tendrá un 70, debe ser, ¿no? Sí, vamos, vamos a hacer en algún momento sus Debe tener un 70%. Por ciento. En la U de Vinto, mira, es raro el, el resultado negativo que ha tenido. O empata o te gana, incluso de visitante, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, sin duda, Pablo. Bueno, ¿Qué ¿Hay más? Sí, ¿Hay más goles? Sí. Vamos con la victoria de Blooming. Ganó Blooming, sí, queridos amigos. Eh, recordemos que venía con una racha negativa de no poder sacar resultados, pero apareció Rafiña, apareció su amigo Noroña. Parece que hicieron las pases con el entrenador Tucho Antelo, el primer plantel, y ahora vuelven a la victoria, ganando por la mínima diferencia, con un hombre menos. Aquí están las incidencias del partido. Hizo un buen compromiso Palmaflor, pero como siempre le falta el centavo para el peso, es decir, la finalización y poder aprovechar las opciones que genera. Aquí está la expulsión, es Durán que se va a ir expulsado luego de la segunda amarilla por cometerle falta al brasileño Da Silva cuando se iba en busca de la portería y se va a quedar con un hombre menos. Más allá de esto... Más allá de estar complicados y tener diferencia numérica, los pascaneros generaron este tipo de opciones. Ahí está el travesaño que le dice no a la gente de Blooming. Otro tiro libre de Arano, respondiendo bien el portero. El otro día hizo un golazo este muchacho, ¿no? Sí, sí, en Tarija, ¿no? Sí, sí, sí, recordamos. Le falta un poquito más angulación y entraba. Bien la respuesta de bien, Torres. Raquero, muy bien. Para... Evitar el tanto del equipo Pascanero. Y, y esto es. Este es el penal que marca, pero se va a cobrar fuera de juego. Ahí está la pierna sí, izquierda. Que en evidente es la imagen, evidente es la imagen, donde muestra que está en fuera de juego. Y luego, bueno, una más la reiteración de la jugada. Aquí estaba 0 a 0 cero todavía, ¿no? Estaba 0-0 cero, cero el partido. Estaba atacando el equipo de Palma Flor, claro, entendiendo de que tiene un hombre más en el campo de juego y que podía encontrar el gol de la victoria para llevarse tres unidades de Santa Cruz pero no sucedió aquello ah ¿eh? se van a quedar con las ganas porque va a aparecer después de algún tiempo Rafiña. el hombre ahí está nuevamente haciendo el acercamiento para determinar si el jugador estaba o no habilitado pues no estaba habilitado, habilitado y por eso se retracta en su decisión y dice fuera de juego aquí le van a cometer falta en el medio a uno de los atacantes, si no me equivoco, era a Arismendi. Y el que se va a encargar de marcar el gol es Rafinha. Golazo, ¿eh? buen bien, gol, muy bueno, muy bien hecho. Sí, buen gol de hecho. el brasileño al minuto 81, cuando qué faltaban lindo. nueve minutos. Qué lindo que le pegó, ¿no? Qué bien pegado, che. qué bárbaro. impresionante, impresionante. Qué golazo, golazo para la victoria de Blooming que. Con sufrido, esto, sufrido, pero, pero vale de a seis puntos la diferencia con su inmediato perseguidor. ¿eh? Espera a ver qué es lo que sucede. Y el último partido gringo de la jornada de ayer, de esta fecha 24, que se completa hoy con el compromiso entre Oriente y Bill fue eh, entre Independiente y Real Tomayapo. Independiente que le costó bastante, fue un complicado rival por cómo defendió, por cómo lo tuvo a una de sus figuras, Bene, o Vanegas, el portero ex portero de oriente de San José que creo que es uno de los mejores del campeonato siendo importante y protagonista durante gran parte del partido pero que a la postre no pudo aguantar y claro Independiente va a encontrar un solitario gol a través de Robin Ramírez en una bonita jugada el único gol de este compromiso van tocando el esférico ahí está la dirigencia del equipo capitalino que están ansiosos por poder lograr un torneo internacional para estar mejor económicamente la siguiente temporada. Esta es la jugada de gol, comienzan a tocar entre los delanteros, buena definición de Ramírez y es el tanto de la victoria en este compromiso que se jugó en el Estadio Patria de Sucre. Minuto 73, muy buena pared, la jugada perfecta del fútbol. La definición, el palo, el defensor Holguín que no logra llegar a despejar el balón y se marcó el único tanto del compromiso. Victoria de Independiente por 1 a 0. Sí, algunos. Excepto del Tigre aquí, no que fue cómodo, aunque en determinado momento estaba complicado, pero eh, resultados de, de, de, de, de mucho trabajo. no Así Lo es. de Blumen, lo de Always, ¿no? Al Always le costó muchísimo. no ganarle el Royal Party, tremendo sí. Tremendo, bueno. Estamos atentos a qué pasa esta tarde, ¿no? Dos de la tarde. Dos de la allí, tarde. Allí se, se reunirán reunió. a ver qué se decide, ¿sí? Esa es la, esa es la, la situación. Eh, a la expectativa, ¿no? Veremos. Yo creo que me comentan suspende. Me comentan que se suspende, ¿sí? sí me comentan sí, sí. que se suspende. Sí, Parece que se probable. suspende. El mensaje de la federación ha sido aquel, ¿ah? ¿eh? De sí. que... Si se suspende o si, si se concreta el paro, se suspende toda la fecha y parece que eso es lo que va a suceder, gringo. Así que nosotros estaremos atentos. Volvemos a las 12 del mediodía con Amater y a las 13.30 estaremos con el deportivo, el número uno de los deportivos. Buenísimo, Shamir. Una cosita última, por favor, aceptame en el estribo. Eh, Roberto Carlos se lastimó la mano. Sí, sí, tiene, va a entrar a quirófano y Qué va a ser baja. No, todavía no hay el tiempo que va a estar separado de, del primer plantel. ¿Pero ya no va a jugar, por ejemplo? Ya la sensación que sí, que se le acaba el campeonato. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Una lesión en la mano. ¿Sí? ¿En el partido o cuándo fue? ¿O fue un accidente doméstico? No, Dicen que fue en el, durante el partido. Eso es lo que comunicaron. ¿no? Se lastimó la mano. Sí. Y otra novedad más de Bolívar es que llegó en las últimas horas el representante de Da Costa. De, de, de Chico. De Chico Da Costa. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen que llegó para apoyarlo emocionalmente y a ver su futuro. Lo más probable es que la Costa, la próxima temporada, quizá ya no esté en Bolívar. ¿Se va a ir a dónde? ¿Quién sabe? Aquí dicen no se que, queda, pero... Dicen que Paraguay está intentando retornar a Paraguay. Aquí no se queda, ¿no? no... La, da la sensación que no, no sé qué. Digo, ¿no? en otro equipo que no sea. Otros dicen que eh, el entrenador Sago se estaría, se estaría yendo al fútbol brasileño y se lo lleva a, a la costa también. Pero en La Paz en, en Bolivia no se queda, chico. No, no les gusta La Paz a los brasileños. al pero, parecer Pero por ahí un equipo cruceño, pero no creo. No, no, no. Difícil, no, no, no. Complicado. ¿Quién es... le podría pagar esos 35 mil dólares que gana en Bolívar? Nadie. Tiene esa capacidad financiera para hacerlo. Por pues... eso digo, por eso digo que no, no, su destino sí. no está por acá. Bueno, Shamir, buen fin de semana. Estaremos Igualmente, atentos. Gringo. Te vemos Enseguidita, nomás en el amateur y, por supuesto, en los espacios del deportivo. ¿sí? Muchas gracias. Así y placer. si hay fecha, buen trabajo. No creo, pero vamos a estar pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Shamir Álvarez estuvo compartiendo estos minutitos aquí eh, brindándonos toda la información deportiva. A 10.49 vamos a regresar hasta el centro de La Paz.